Oh, hola algo hemos hablado de mountain bike en este canal de youtube pero muy pocas veces hemos visto las piezas que tiene la bicicleta la indumentaria que se necesita y los primeros consejos que yo te daría para ir al ser. viendo <risa> No la desarmé más porque me faltan algunas herramientas pero creo que esto va a ser suficiente para ilustrar nuestro punto Antes de revisar los componentes vamos a ver rápidamente las piezas que componen el cuadro y esta es mi mejor traducción del inglés al español así que se puede escuchar un poco conmigo Partiendo que al frente tenemos el tubo del cabezal Este es el tubo superior, este es el tubo inferior acá tenemos el tubo del asiento, la caja de motor, el tirante del asiento y el tirante de la cadena. Acá atrás tenemos las punteras para la rueda y la postiza puntera fusible o como quieran llamarlo para la pata de cambio. Estos pivotes son todo lo que tiene que ver con el sistema de suspensión. Teniendo claras todas esas partes ahora vamos a ver un poco los componentes. Aquí tenemos las bielas, que son eje integrado que las bielas sean rígidas es importante porque le vas a estar poniendo todo tu peso a esta parte de la bicicleta muy bien esto tiene que ser... Uh, aquí vamos por la pata de cambio esta es la encargada de pasar tus cambios, valga la redundancia esta cadena la intenté separar en su minuto y no pude pasa por acá abajo esto si puedes cortar la cadena es totalmente evitable así es que estos tubos que ven acá se llaman horquilla o suspensión delantera, es la responsable de, al igual que el shock, hacer que la bicicleta ande suave por terrenos brutales, y la suspensión delantera se pone con su rodamiento del juego de dirección, a través de las cubetas, a través del de head tube, que como le pusimos, ¡Tubo de cabezal! <risa> Las piezas del juego de dirección tienen que ir en orden y por lo general va un centrador y luego un guardapolvos Sobre eso van tus espaciadores, como sea que los quieras poner y tu potencia oh, no. Y sobre esto... va el perno de la araña que comprime todo el sistema El sistema de dirección no debe quedar brutalmente apretado, debe quedar libre pero sin juego y lo vamos a presentar por ahí y no puse lo que tenía que poner, ahora no alcanzo aunque hay una vieja técnica, que hay una posición en la que siempre alcanza este freno va por acá, aunque no debería ir, tengo que cambiar los flexibles luego este dropper va a este lado también, porque acá no está el shifter, así es que tenemos espacio el freno delantero debería estar al otro lado, pero... Ya vamos a ver cómo lo solucionamos Esto es el freno delantero Caliper delantero digo La, la diferencia más grande entre los frenos de disco Ya sean hidráulicos o mecánicos Y los frenos de zapata o V-brake o cantilever Es que el cantilever el V-brake son muy poco consistentes Se desvanecen en las bajadas Pierden potencia brutal con el agua si puedes ponerle frenos de disco a tu bicicleta Va a tener sí o sí una frenada mucho más consistente Un pequeño tip Me da gusto informar que la rueda trasera viene sin el plástico por detrás Pero a pesar de que no tiene el plástico Tiene los reflectantes que terminan siendo basura en el cerro porque salen volando Entra por acá, el hilo está acá Con amor y cariño Acá tenemos la rueda trasera delantera. Este es el reflectante que va a explotar. Estos pedales los he probado, son los originales de Polygon y aguantan bastante, no he tenido problemas con ellos, pero estos puños son demasiado angostos para mi mano, están rebajados justo ahí. Estas piezas estaban en la TRIP ZZ, así es que las vamos a instalar en esta bicicleta y vamos a ver qué hacemos con la TRIP después. Y los puños. llegó el momento de bajarla. Pantufla voladora. Oh, es súper grande. La rueda es gigante. Tengo que cambiar los flexibles de lado. Y este por acá. Hay veces que después de hacer esto tienes que sangrar los frenos. Hay veces que no. Pero como son sangrado tipo chimano no me preocupo de ese. Ese kit lo tienen en todas partes. Ahora sí, si tengo freno trasero en la derecha, freno izquierdo en la izquierda. ¡Oh, por Dios! ¡Es enorme, amor! Estoy ansioso... Espero que sea una bicicleta divertida Esto es una pequeña interrupción para contarles que lo que van a ver soy yo siendo yo Y estos son los primeros errores que ustedes no tienen que cometer No frena nada, nada, nada, nada. El sillín lo siento entre medio de las patas todo el rato esa no me está gustando mucho. Ah, oh, de verdad que no frena nada y siento que voy demasiado despacio. Voy a seguir bajando un rato. Siento que es gigante. Y no frena. Oh, partió con el pie izquierdo. Oh, oh. Iba una pata haciendo equilibrio. Puede ser que... Puede ser que esté bloqueado. Puede ser que esté bloqueado. Estoy más bloqueado que la cresta. Man. No estoy acostumbrado a weón. Sentía que iba arriba al manillar todo el rato. Esta ha sido la prueba más acuática de bicicleta. Partido sin acomodarme nada y acabo de cachar que estoy bloqueado. Ay, se sienta de cola. Ay, se sienta de cola. Man. Oh, ¿qué estaba haciendo, weón? ¿Cómo me pasó esa Mi otra bici no tiene bloqueo. Oh, no te creo. Oh, man, Casi me muero, loco. Dije, ¿por qué se siente tan rara? Esta raspalosa Y te tira abajo todo el rato. Estaba bueno el agarre. Ya no me acostumbro mucho como dobla, pero ahora sí. ¡Oh, que me asusté, weón! Se nota el tiro cuando hay bloqueo para abajo. Se me había olvidado la wea. Eso fue divertido. Mi cabeza casi explota. No se imaginarían todas las weas que se me pasaron por la cabeza. ¡Oh, que me asusté, weón! ¿no? La antiparra Germán Berham, ponte vivo. ¡Cáchate el buen pastel! Espérate, que no le he puesto el bloqueo a la pata. Ahora sí, ahora sí. Suenan los cables. En, dentro de los tubos, eso se lo voy a tener que sacar oh, hoy, que va suavecita. Oh, no voy tan rápido, pero hoy que va suavecita. La rueda grande Juan. Oh, no le tocamos freno. Oh, esta mano frena, acuérdate. Anticipando la frenada, pero... Oh no, nos vamos a llevar bien. Nos vamos a llevar bien. Oh bicicletita Juan, no puedo creer el agua que me pasó. Soy el weón más amateur de YouTube. Qué loco cuando bajé bloqueado hoy día, bueno. Fue tía, una misa la sensación. Tío siguiendo la bicicleta todo el rato. Sobre la indumentaria, no les voy a recomendar que vayan a una tienda y se compren absolutamente todo. Casco y un peinado extravagante. Cuando se trata de cualquier deporte en el que vayas rápido, no hay protección más importante que proteger tu cabeza. Un hueso se puede romper pero el cráneo tiene el cerebro dentro y el cerebro es nuestra herramienta más valiosa así es que, como les decía hace unos videos vale la pena envolverlo en Plumavit certificada los ojos son sumamente delicados y antiparras o gafas son una muy buena opción los guantes son completa y totalmente preferencia personal cuando hace frío los uso siempre, cuando no hace mucho frío no los pesco mucho, así es que este sería el kit de comienzo para poder andar en bicicleta. Si te lo vas a tomar con calma y vas a usar la cabeza para mantenerte arriba de la bicicleta, eso es más que suficiente. Si le vas a empezar a exigir y le estás pidiendo bastante al cerro, vale la pena ir por unas rodilleras más o menos buenas, bastante sudadas. Y zapatillas con... Zapatillas con punta dura. Tengo unas más duras, pero estas me salvan lo suficiente para... Salir a pasear en bicicleta. Eh, las otras versiones de las zapatillas llegan con la dureza hasta acá arriba. Así es, que... así es que esto es lo que uso para salir normalmente en mi bicicleta. Claramente otra rodillera y otra zapatilla que la tengo puesta acá. Pero con esto es una muy buena base. Zapatillas puntadura, rodilleras, guantes, antiparras, casco. Recordemos que la bicicleta de nuestro cuerpo no se va a configurar sola. Así es que debemos revisar la altura del sillín, el ángulo, la distancia de la bomba del freno al puño, el ángulo y la distancia de la manilla de freno al puño. Sobre esto tienes que regular el sac de tu amortiguador trasero y amortiguador delantero, además de la presión de tus dos neumáticos. Yo personalmente estoy andando aproximadamente con 26, 28 o algo así. Más allá de todo esto, lo único que nos queda andar, así es que les voy a dar un muy buen tip para la subida y un muy buen tip para la bajada ya que hay otros tutoriales en el canal en el que hemos repasado algo de técnica creo que una de las cosas más básicas e importantes es salir bien alimentado llevar agua pero no llevar agua en exceso para no llevar peso en exceso y tomárselo con calma, la primera salida va a estar ocupando probablemente músculos que no ha ocupado nunca así es que dejar que el cuerpo se adapte y no exigirlo más de la cuenta la idea en la subida es ir pedaleando con una cadencia constante esto significa llevar las revoluciones de tus piernas a un ritmo que puedas sostener para eso se ocupan los cambios y lo mejor es poner un cambio bastante liviano para las subidas en los planos bajar algunos cambios y así mantener como les decía la cadencia constante para que tu pedaleada sea más eficiente tienes que tener la altura correcta del sillín para que tu rueda delantera no se despegue del piso en la subida, debes ponerle peso a la potencia. Y eso es básicamente todo. Como les decía, primera subida, tómensela con calma porque es, es duro. Son músculos que no, no ha usado y si te pides en exceso el primer día, probablemente no vaya a ser una experiencia muy agradable. Sobre la bajada podríamos hablar todo el día, pero un consejo que considero que es clave es que... A pesar de que la bicicleta cambie de inclinaciones, la mayor parte de tu peso debe estar en los pedales. Y vale decir también que es la misma cantidad de peso en cada pierna para que los pedales se mantengan nivelados. Si vas con tu peso muy atrás vas a estar arriesgando perder agarre de la rueda delantera y si vas con tu peso muy adelante, o sea cargado en los brazos y en el manillar, vas a estar arriesgando que se levante la cola y te vayas de punta, lo cual nunca es un buen escenario. Más allá de esos consejos creo que lo más importante es salir intentarlo, experimentar, equivocarse, aprender y seguir dándole así es que por muchas cosas que les pueda decir lo más importante es salir y hacerlo creo que eso es todo por el video de hoy así es que lo único que me queda por decir es que si te gustó este video de cero al cerro, dale un like si tienes algún amigo que está empezando con el mountain bike, se haya comprado su primera bicicleta recién y quiere saber un poco más de estos temas, compárteselo y suscríbete al canal para seguir viendo videos de este estilo. Nos vemos en el cerro.